Estamos entrando Por la escalera al Primer nivel en El punto más crítico de la estructura Por donde Se hizo la inserción del equipo español Y que fue la maniobra más delicada De todo el evento Aquí en Álvaro Obregón 286 Aquí es en donde se extrajeron cadáveres, donde se encontró al ciudadano español y fue el apuntalamiento que hizo el agrupamiento de Chihuahua, los bomberos de Chihuahua y que nos ayudaron a hacer la extracción con los apuntalamientos allá al fondo, si tú ves ahí tenemos las cajas tipo mineras los apuntalamientos rojos con, con puntales de 5 toneladas y Entramos por acá, vemos la columna colapsada por compresión, arriba de esta columna estaba el ciudadano español, en donde está esta marca, está el ciudadano español, entonces el equipo español penetró por debajo de esta losa, hicimos este apuntalamiento, este, el dinero que hizo el agrupamiento de bomberos de Chihuahua y la inserción se hizo por este hueco. Me extrajeron al español, me voy a voltear. Me extrajeron al español por este, este hueco. Si tú ves las cajas de, de apuntalamiento, fueron de alto riesgo y hubo cinco equipos que entraron aquí, que no quisieron entrar. Cinco equipos, ¿no? cinco, equipos cinco células de rescate que no quisieron entrar por el alto riesgo que implicaba esta maniobra entonces se hicieron estas cajas y a partir de que el equipo de Chihuahua nos apoyó y establecimos el compromiso y una estrategia especial para la extracción eh, España pudo perforar con cámara de aquel lado cámara de aquel lado y cámaras acá y, y lograron ubicar a su conciudadano junto con otros mexicanos alrededor y se logró la extracción exitosa del ciudadano español. De este lado también tenemos otras cajas de, de soporte. Y de aquel lado, miramos, de aquel lado tenemos estas cajas con la especificación de la FEMA que nos apoyó en los ingenieros de Canadá para hacer este apuntalamiento. Trajo al experto en capacitación de, en, en la construcción de estas cajas y eh, con estas cajas y junto con los puntales rojos pudimos hacer el apuntalamiento y la estabilización estructural del punto crítico que era esta columna que está en el marac que presentó una falla en el capitel, ya viste el capitel todo, estamos aquí abajo de él todo, todo colapsado, este piso se mantuvo de este lado prácticamente bien pero con alto riesgo de colapso si se toda la estructura ¿no? entonces este de este lado pues es donde la estructura hacia el fondo colapsó lo voy a iluminar un poquito no hasta el fondo de la estructura ahí vemos más adelante en donde tuvo un punto de de contacto y el impacto que tuvo la estructura fue al fondo eso allá abajo lo podemos ver donde apuntalamos con los puntales rojos de alta resistencia. Entonces, este fue el punto crítico en donde hicimos este trabajo. Muy como lo ves de acá al fondo, vemos los sanitarios. Los voy a iluminar. Ahí están los sanitarios. Pero la estructura arriba pues está, está colapsada. Mira. ¿Ya viste? Uh -huh. La losa ahí está rota. no Baños de hombres y mujeres. ¿no? Este es el de mujeres, del derecho. Ahí hicimos apuntalamiento preventivo. Pero básicamente lo que hacíamos era monitore monitorear todas estas grietas. Todas estas grietas. Pusimos algunos elementos de control. Mira. Aquí. Estábamos marcando con la hora y los minutos un punto que marcábamos con el marcador acá y acá. Y con la cinta métrica veíamos si tenía desplazamiento la luz. Que aquí se colapsó. Ahí, ahí se ven escurrimientos semáticos de, de cuerpos. ¿no? Aquí teníamos otro. Ahorita te explico ese punto. no Luego, eh, de este punto también pusimos un punto de control con hilo de cobre. Que ese hilo ya se rompió por el movimiento que hizo España. Este es el elemento que cortó el equipo de Israel. Si te das cuenta en la parte inferior ahí donde te estoy marcando la luz, son tubos, no es varilla. Estos son tubos. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Son tubos. Entonces la estructura realmente se sostenía por las varillas superiores y estas de aquí, estas de aquí, esas, esas sí son varillas. Entonces no tenía un armado correcto y esta es una trave principal. Esta fue la que me pidieron autorización para cortar el equipo de Israel y que implicó el alto riesgo y que España se negaba a aceptar. Finalmente la hicimos después de valorar la situación y, este, y se logró la extracción de cuerpos aquí. Y la estructura después de este movimiento no tuvo corrimiento. ¿Cuál fue la evaluación que hicimos? Que esta losa se pudiera correr hacia ese lado y, eh, y, y, y lo que vimos es que Realmente las alrededor de 500 toneladas, bueno más o menos como 200 toneladas estaban apiladas allá e impedían que toda esta losa se corriera en ese sentido. Eso, esa evaluación fue la que hice y yo le di el grado de riesgo al comandante y tomamos la decisión de autorizarlo a pesar de lo que decía España. ¿no? Entonces se hizo eh, la maniobra exitosa y, y finalmente... Después vino el ingeniero Miyamoto, la evaluó y dijo que era correcto el, el, el pensamiento que tuvimos y la decisión. Eh, después nos dimos cuenta que, que la extracción que hizo España pues, también se facilitó por, por haber evaluado que después de hacer el corte de la estructura en un punto crítico, en una estructura normal, eso nunca lo haríamos, pero en una estructura colapsada tuvimos que pensar cómo hacerlo. ¿no? Entonces, este fue de los, de los momentos más estresantes de toda la operación, pero que ayudó a que España pudiera sacar a, a su con nacional, ¿no? A ya vámonos porque si no, corremos riesgo aquí, innecesario, ya ahorita ya no hay operación, ¿no? Nada más te quiero enseñar el punto.